hacia atrás Alejandro, tiene la presión Zárate, acá viene el pase ¡Uy! ¡Qué golpazo le dejaron! Tiene la presión bien contenida suelta el pase que va a ser interceptado ¿Cómo es posible que Narrowhead con Andy Reid como head coach perdieras contra los titanes de Tennessee que no eran para nada los titanes de Tennessee de esta temporada es un game manager, un administrador del partido, así empezó su carrera Russell Wilson, muy, muy diferente a como inició su carrera Patrick Mahomes este programa es presentado por Bishop Sports, la tienda deportiva oficial de Coacalco. Muy buenas tardes aficionados al fútbol americano. Nos encontramos en Texcoco, la casa del equipo de Los Toritos, para presenciar este emocionante encuentro de pretemporada, el equipo de Sentinelas. visitando al equipo de El Estado de México. Queridos amigos, estamos en la ceremonia de capitanes por parte del equipo de Centinelas, el número 32 que es Dylan Cruz, el número 27 que no lo tengo en mi roster. Es que es todavía pretemporada, todavía no son los números oficiales. Número 52, vamos a ver si aquí aparece. No, tampoco aparece en el roster. Y también aparentemente está el número 71... Que puede ser Andrés Sánchez Román. Ellos son los capitanes por parte del equipo de Centinelas a punto de iniciar. Este emocionante encuentro, queridos amigos, a través de la señal de Vision Sports. Eduardo Hernández, quien les habla? Quédense porque ya comienza el equipo de Centinelas Ante el equipo de Toritos en el número 73. Cristian Luna Terán, quien estaba como capitán del equipo de los Centinelas. Así que todo listo para iniciar con este emocionante encuentro. Desde la yarda 35 viene... La patada de kickoff por parte del equipo de los centinelas a fildear los toritos a la altura de la yarda número 17. Y desde acá viene el fielder llegando hasta la yarda número 32 aproximadamente. Así que desde este punto vendrá primera oportunidad para el equipo de toritos, que en su mayoría hoy están vistiendo completamente de blanco. Por su parte, el equipo de centinelas vistiendo completamente en guinda con vivos en color dorado. Todo listo para que venga la primera cero ofensiva del equipo local, el equipo de Texcoco. Desde la yarda número 31, desde acá va a arrancar la cero ofensiva para el equipo de Fademac. Acá viene coreback, número 18, entregando a su corredor por el centro, el número 11, que intenta y consigue tal vez 3 yardas, buen trabajo en esta ocasión, número 90, es quien consigue la tacleada, tacleada Octavio Cruz Córdoba, vendrá segunda oportunidad y son 7 yardas por avanzar para el equipo de Tescoco. ahora desde formación shotgun, coreback ya tiene el balón, el amague, el fake por el lado derecho, tiene presión y va a ser capturado, ¡Excelente el trabajo! ¡Increíble cómo llega este número 35 a realizar la tacleada! ¡Nada que hacer para el mariscal de campo que sucumbe ante la defensiva del equipo de los Centinelas. Así que vendrá una tercera oportunidad y largo yardaje por avanzar. ¡Coreback! flota el pase! ¡Tiene un hombre el pase que es completo! ¿Cómo se alcanzó a quedar con ese balón? Apenas adelante de la marca del primer y diez? Y sí, se mueven las cadenas! Número 24 con la recepción se mantiene con vida la cero ofensiva por parte del equipo de Texcoco, Gemelos por el lado derecho, Wayne por el lado derecho también entregando a su corredor por el centro encuentra un pequeño resquicio que aprovecha sigue moviendo las piernas, finalmente ya lo detienen número 32 Dylan Cruz Márquez en la tacleada un avance corto de cuatro yardas viene segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar ahora para el equipo de Texcoco. El pase a la zona de flat que es incompleto demasiado largo. Buscando al número 6. ya aparecía en cobertura número 43. Sebastián Ruiz Becerril vendrá tercera oportunidad. Misma seis, tal vez siete yardas por avanzar. Uy, ya se movió el receptor interno por el lado izquierdo. El número cero del equipo de Texcoco. Los van a castigar con cinco yardas. Así que será tercera oportunidad y ahora aproximadamente unas 11, 12 yardas por avanzar para el equipo de Toritos. El pase Hitch que es completo con el número 7. Pero qué bien, reacciona a la defensiva del equipo de los Centinelas En especial este número 16 quien realiza la tacleada Gerardo Gutiérrez López. Cuarta oportunidad, 11 yardas por avanzar a despejar el equipo de Texcoco. Ya logró frenar el equipo de Sedena. Y acá viene la patada de despeje. Con toda la tranquilidad del mundo, la patada que favorece en el bote al equipo de los Toritos, van a encajonar aquí a los Centinelas exactamente en su yarda número 5 y desde acá va a arrancar primera oportunidad para el equipo Guinda y Oro listo para que venga primera oportunidad Trips por el lado derecho, coreback desde shotgun entregando a su corredor. busca el acarreo por el lado izquierdo que va, no hay absolutamente nada en esta ocasión para uno de los capitanes el número 27 que intentaba Jael Millán Guzmán escaparse, sin embargo reacciona muy rápido a la defensiva de Texcoco viene segunda oportunidad las mismas 10 yardas por avanzar Coreback jugando con las voces, se levantan para ver las instrucciones desde la línea lateral, desde formación Max genelos por ambos lados. Un solo corredor en el backfield, Coreback desde Shotgun ya tiene el balón, va a entregar, no la va a hacer personal y busca por el centro del terreno de juego. Aparece por primera vez este extraordinario Coreback Armando Moreno Martínez consiguiendo unas 5 yardas. Vendrá tercera oportunidad y otras 5 yardas por avanzar para el equipo de Sedena. Gemelos por ambos lados, movimientos en la línea de scrimmage, no hay castigos. Se levanta una vez más tanto la línea ofensiva, receptores y corredor para checar la jugada que viene desde la línea lateral por parte de su coordinador ofensivo. Cambio de receptor y corredor. El número 22 ahora es quien está en el backfield de Demian Mora Cortés. El pase que es incompleto con el número 1 lo intentaban en esta ocasión Elian Cruz Márquez no se puede quedar con ese balón cuarta y última oportunidad ya entró este número 12 muy habilidoso para venir con la patada de despeje Christopher Cardona Padrón y acá viene entonces la patada de despeje el balón se va a quedar a la altura de la yarda número 43, 44 aproximadamente así que desde este punto será primera oportunidad para el equipo de los Toritos de Texcoco que van a tener una buena posición de terreno de juego. Allá viene la segunda cero ofensiva por parte del equipo de Fademac. Gemelos por el lado izquierdo, Coreback, flote el pase. Cuidado que tiene un hombre, el pase que es incompleto buscando a su número 7. Bien, en la cobertura defensiva aparece este cornerback, número 16, Gerardo Gutiérrez López, evitando el pase completo. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar, se movieron todos, menos el centro, no entregó el balón. Vamos a ver en contra de quién va a ir este castigo. Yo diría que es en contra de Texcoco, pero hay que esperar a ver qué nos indican los oficiales. Están deliberando. Parece que se lo marcaron el equipo de Sentinelas Una invasión Gemelos por ambos lados Muy cerca de la línea ofensiva Prueba que entregando a su corredor Que va, no hay nada Excelente el trabajo Defensivo en esta ocasión por parte del número 90 apareciendo de inmediato Octavio Cruz Cardo Córdoba ya con dos tacleadas, coreback, rola por lado derecho flota el pase, tiene un hombre el pase que es incompleto, bien defendido muy bien apareciendo de nueva cuenta este número 52 es quien consigue evitar el pase completo así que fue Felipe número 52 quien hizo esa gran jugada esa gran cobertura en la secundaria defensiva vendrá entonces la patada de despeje por parte del equipo de Toritos. Hay pañuelos en el terreno de juego. Ya volaron los pañuelos. Es un falso arranque en contra del equipo de los Toritos. Vendrán 5 yardas para atrás. El balón que está en la yarda 40 del equipo de Texcoco van a tener que despejar desde esta zona. A intentar encajonar una vez más al equipo de Sentinelas. La patada se ve bien. El bote que favorece otra vez al equipo de Texcoco. El balón que va a quedar dentro de la yarda 20 en la 19 aproximadamente. Así que desde este punto será primera oportunidad. para el equipo de los Sentinelas que ahora tienen mucho mejor espacio para trabajar. Prueba número 21. Acá viene hacia atrás entregando a su corredor. Sigue moviendo las piernas. Apenas va a conseguir una. A lo mucho dos yardas. Lo intentaba de nueva cuenta. Este caballito de batalla por el centro del terreno de juego, pero no hay mucho. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Correvaque entregando la jet sweep. Buscan por el lado izquierdo. Allá va el número 80. Sigue avanzando fuerte el golpe Abajo a las cañas, donde duele a los receptores. José Leonardo Manríquez Castañedra, quien llevaba el balón. Todavía no es suficiente. Vendrá tercera oportunidad y son unas tres yardas por avanzar para el equipo de centinelas. En movimiento número 12, ahora le entregan la jet sweep. Y acá viene doblando la esquina Sigue avanzando y vamos a ver Vamos a ver, me parece que si sí es suficiente Mueve las cadenas, buen trabajo en esta ocasión Por parte del número 12 Que a toda velocidad, Christopher Cardona Padrón, consigue la marca de la primera oportunidad Gemelos por el lado derecho Winky, receptor Completamente aislado por el lado izquierdo En flex Ahí se puede abrir una ventana, muy bien en el rápido adentro Viene hacia atrás Finalmente suelta el bombazo por el lado izquierdo ¿Tiene un hombre? No, en esta ocasión Se pasó de galleta, estaba buscando Al número 85 El balón que se queda demasiado alejado Ahí estaba Daniel Cerón Juárez tratando de quedarse con ese balón. Sin embargo, no fue pase completo. Segunda oportunidad. Otra vez Corbach Moreno intenta. Acá viene el número 21. Flota el pase demasiado elevado. Sí tenía abierto en esta ocasión a José Leonardo Manrique. Sin embargo, el pase se queda un poquito elevado por parte del mariscal de Campo Armando Moreno. Así que vendrá una tercera oportunidad y se están acabando las oportunidades para el equipo de Sedena. Armando Moreno por el lado derecho suelta el pase que va a ser incompleto. Buscando en esta ocasión a su número 18 a Diego Daniel Pérez. El pase que termina en el terreno de juego. Cuarta y última oportunidad a despejar. Ahora también el equipo de los Sentinelas. Un juego bastante cerrado aquí en el Estado de México. Queridos amigos en Texcoco entre los centinelas y los toritos 0 por 0 el marcador todavía en acciones del primer cuarto, el centro que no es bueno la patada que la va a intentar cuidado que está convirtiendo un muy buen avance, sin embargo no, creo que no va a ser suficiente en esta ocasión Diego Ariel, no, fue en esta ocasión el número 12 Christopher Cardona, padrón quien estaba intentando sin embargo frena bien la defensiva del equipo de Texcoco y será primera oportunidad ahora para el equipo blanco que ya está sobre el terreno de juego con su serie ofensiva. Gemelos por ambos lados para el equipo de Texcoco. Corre back hacia atrás. Busca el pase largo por el lado derecho. El pase que es completo. Se ve escapar. Touchdown. Anotación para el equipo de Texcoco. Se quedó completamente solo el receptor y es que... Se trompicó el cornerback que lo estaba cubriendo. Vamos a ver, ahí charlas por parte de los oficiales. Parece que levantaron el castigo. Así que no hay tal. La anotación se queda. 6 por 0 arriba el equipo de los Toritos. Y acá viene la patada de punto extra que es bloqueada. y la tiene el equipo de Sentinelas. Alcanza a recuperar rápidamente Sebastián Ruiz Becerril. Sin embargo, lo detienen. Y ahí se queda la jugada. El punto extra que no es bueno. 6 por 0 arriba el equipo de Toritos. Todo listo para que venga una vez más la patada de kickoff y que arranque. Una vez más la ofensiva del equipo de Centinelas Buen fildeo por parte del equipo de Sedena. Cruzan la yarda 10 a la 15. Sigue avanzando cerca a la 20. En la 19, 18 tal vez va a llegar... Ese balón para el equipo de Centinelas no han tenido buenas posiciones, vamos a ver si en esta ocasión pueden salir de su propio territorio, profundo de su propio territorio. Gemelos por el lado derecho, Torebach entregando a su cordón, se abre un hueco, buenos movimientos, muy bien en esta ocasión el acarreo del número 27, Jael Millán Guzmán. ...quien está consiguiendo unas cuatro, tal vez cinco yardas... ...segunda oportunidad, Moreno, el pase Hitch que es completo... ...corta al centro y sigue avanzando... ...muy bien, este número 12, sabemos de su gran capacidad... ...y lo demuestra una vez más Christopher Cardona Padrón... ...consiguiendo un buen avance, me parece suficiente para mover las cadenas... ...y ya están en la yarda 35, el equipo de los Centinelas abriendo trips por el lado izquierdo... ...entregando por el centro, se abre una avenida... ...que aprovecha muy bien en esta ocasión para conseguir el primer 10 de nueva cuenta... Número 1, Elian Josué Cruz Márquez, consiguiendo la marca de la primera oportunidad y manteniendo con vida esta serie ofensiva que ya está muy cerca de medio campo. Prueba que entregando a su cordón número 28, intenta en esta ocasión, no hay mucho. Ricardo Reyes García era quien intentaba escaparse, pero volaron los pañuelos. Vamos a ver de qué se trata regularmente por esta zona. Podría ser un holding a la ofensiva, un agarrando de la máscara a la defensiva. Vamos a esperar a ver qué nos indican los oficiales de qué se trata este castigo. Y en contra de quién será, uy, es un rompimiento abajo. Aparentemente, por parte del equipo de los toritos, no se puede romper los bloqueos abajo de la cintura. Lo que nos indican los oficiales. Así que será un primer y 10 automático. Están en, en la yarda 45 los centinelas. Es un castigo de 15 yardas. Es un foul personal. Es como si fuera en el caso del ofensivo un chop block. Así que. Vendrá el equipo de los Centinelas ya en territorio del equipo de Toritos por primera vez en el encuentro a la altura de la yarda 40. Marchando bien esta serie ofensiva por parte del equipo de Centinelas que están tratando de colocar sus primeros puntos en el marcador y empatar esto. Gemelos por ambos lados en movimiento número 80, coreback Moreno entregando a su corredor. Qué bien, qué bien el defensivo número 11 de los Toritos consiguiendo la tacleada. <coughs> ...y acá viene entonces el equipo de Sentinelas... ...con gemelos por el lado derecho... ...Win por el lado izquierdo... prueba ya tiene el balón... ...entregando por el centro, se escapa... ...y acá viene Christopher, se puede ir hasta la zona de anotación, ...sigue avanzando, lo sacan del terreno de juego... ...a la altura de la yarda 24 aproximadamente... ...otro buen acarreo de Christopher Cardona... ...vamos, acciones del segundo cuarto... ...6 por 0 el marcador, arriba el equipo... ...de los toritos, pero acá vienen... ...los Sentinelas tocando la puerta... ...con Armando Moreno en los controles... Trips por el lado izquierdo, Flex por el lado derecho, entregando a su cordón el número uno que intenta, no hay nada, absolutamente nada en esta ocasión para Elian Cruz Márquez, así que vendrá una segunda oportunidad y prácticamente en las mismas 10 yardas por avanzar, entregando el acarreo por el lado izquierdo, buenos bloqueos, corta al centro, sigue avanzando, finalmente ya detienen a Ricardo Reyes... Que está llegando por ahí de la yarda 19. Todavía no es suficiente, me parece, para mover las cadenas. Así que vendrá tercera oportunidad para el equipo de los Centinelas. Trips por el lado derecho, flex por el lado izquierdo en esta ocasión. Un solo, un solo corredor en el backfield que es Demian Mora Cortés. <coughs> Y acá viene Prueba Moreno, flota el pase que va a ser completo. Se escapa, número 17, gran recepción. Y Ananza Hernández se queda con ese balón. Una trayectoria de rápido adentro para mover las cadenas. Tenemos primero y gol para el equipo de Sentinelas. Que está en la antesala de una anotación, tiempo fuera para Toritos. Todo listo entonces para que venga el equipo de los Centinelas Prueba número 21... Armando Moreno entregando a Christopher, Christopher se mete, Christopher Touchdown, anotación para el equipo de Centinelas. aparece una vez más Christopher Cardona Padrón y aquí está la reiteración cayendo hacia adelante, echando para atrás al defensivo, consiguiendo sus primeros puntos, viene el intento de conversión Moreno entregando al número 80, se mete o no, se mete o no, uy no sé si colocó la rodilla sobre el terreno de juego, parece que no, no es buena la conversión, parecía que lograba meterse el número 80, José Leonardo Manríquez, finalmente dicen los oficiales, no hay puntos. 6 por 6 el marcador, arriba, bueno más bien están completamente empatados Hasta el momento desde la yarda 35, vendrá el equipo de los Sentinelas Con la patada de kickoff a fieldar el equipo de los Toritos Desde la yarda 20, y aquí está arrancando número 8 por el lado derecho, sigue avanzando Finalmente lo detienen a la altura de la yarda 22 aproximadamente Así que desde acá será primera oportunidad para el equipo de los Sentinelas Y acá viene Coreback entregando a su corredor el número 11, que sigue avanzando, pero no hay nada en absoluto. Otro buen trabajo de la defensiva, aparece este número 57, Víctor González Gutiérrez consiguiendo la tacleada. Viene segunda oportunidad para el equipo de Toritos. Coreback hacia atrás, flota el pase, el pase que es completo, cuidado que se está escapando. El número 7, ¡qué velocidad! Cruza la 40, a la 30, ¿quién lo persigue? Allá va la 10, a la 5, nadie lo alcanza, touchdown. Anotación para el equipo de Toritos. Un pase rápido adentro. Se queda con ese balón el receptor y se escapa hasta la zona prometida. Seis puntos más. Viene el intento de punto extra para el equipo de los Toritos. Este juego está bueno, señoras y señores. La patada que se ve bien y va a ser buena. Le está coloqueando bien entre los dos postes el pateador de Texcoco. Así que 13 por 6 el marcador. Toma ligera ventaja el equipo de Texcoco. Acá viene la patada por parte del equipo de los Toritos. ...a filiar... ...hasta la yarda 25-26 aproximadamente... ...así que desde este punto será primera oportunidad... ...para el equipo de los centinelas ...Gemelos por el lado izquierdo... ...Coreback entregando a su corredor el número 27... ...quien está consiguiendo apenas un par de yardas... ...no mucho más para Yael Millán... ...vendrá entonces una segunda oportunidad... ...Trips por el lado izquierdo... ...Flex por el lado derecho... ...Coreback número 21... Acá viene Armando Moreno en los controles. Una vez más recibiendo la jugada desde la línea lateral. Forebach ya tiene el balón. ¿Va a entregar? No, no va a ser personal. Y acá viene Moreno. Esto lo sabe hacer muy bien. Armando Moreno consigue, me parece, mover las cadenas. Sí. Sí. Necesitaban solamente unas... 6 yardas, consigue 8, así que primera oportunidad para el equipo de centinelas con trips por el lado izquierdo, es de la yarda 37, coreback suelta el pase que va a ser completo, a punto estuvo de ser desviado, pero finalmente se queda bien con ese balón el número 85, muy atento en esta ocasión Daniel... Daniel Cerón Juárez para quedarse con ese balón y me parece que se mueven las cadenas una vez más para el equipo de Sentinelas que tienen trips por el lado izquierdo, flex por el lado derecho, el pase que va a ser completo, rápido adentro, encontrando bien las manos seguras, es su número 18, Diego Daniel Pérez Torres, quien se queda con ese balón, gemelos por ambos lados, Armando Moreno al ataque, ...intentando colocar más puntos en el marcador... ...Armando Moreno, tiene presión, rola por lado derecho... ...alcanza a encontrar sus bloqueos... ...y el pase que dicen los oficiales es incompleto... ...bueno el envío, aunque finalmente el receptor... ...no se puede quedar con ese balón... ...y acá viene el equipo de SD en el pase Bobble ...por el lado izquierdo, Christopher Cardone intenta... ...sin embargo van a conseguir detener a la altura la yarda... 30, ...35 aproximadamente... Así que no hay mucho aquí para el equipo de Sedena Que abren gemelos Wynn por el lado izquierdo que entregando por el centro Sigue moviendo las piernas, sigue hacia adelante Y en esta ocasión están deteniendo ahí Elian Cruz Márquez Se acaban las oportunidades para el equipo de Sentinelas Gemelos por ambos lados Recibiendo las instrucciones una vez más En movimiento. Entregando a su corredor que dobla la esquina. Número 28. Se deja ir con todo. Estaba intentando escaparse Ricardo Reyes García. Alcanza a frenar el equipo de los, de los Toritos. Vendrá una cuarta y última oportunidad por el centro. Número 27. Rompe la tacleada. Y está consiguiendo llegar hasta la yarda número 35 aproximadamente. Ya veremos si es suficiente para mover las cadenas. Pues sí, ya lo indican los oficiales. Tenemos la primera oportunidad. Acá viene Armando el pase que es incompleto. Así que vendrá ahora... Es tercera oportunidad ya con esto. La anterior era, era segunda. Ya habían conseguido la marca de la primera oportunidad. Ahora sí es tercera oportunidad para el equipo de los Centinelas. Genelos por el lado derecho también. Genelos por el lado izquierdo Armando Moreno. En los controles desde la posición de Shotgun. Un solo corredor que en esta ocasión es... Demian Alexander Mora Cortés. Prueba que hacia atrás. Tiene presión. Flota el pase. El pase que va a ser incompleto. Se le escapó el pase un poquito atrasado Pero me parece que atrapable Para Daniel Cerón Juárez Que finalmente no se puede quedar con ese balón El equipo de Centinelas De igual forma se la va a jugar amigos. Trips por el lado izquierdo Coreback intenta Rola por el lado derecho Flote el pase que va a ser completo Adelante de la marca de la primera oportunidad No sé si hay pañuelos en el torno del juego Hay que esperar a ver aquí Qué nos indican los oficiales Sí hay castigos ahí Vamos a ver de qué se trata. Parece que echaron para atrás al equipo de los Centinelas, Así que van a tener que despejar el balón. Ya no es viable jugársela en cuarta oportunidad desde esta zona. Así que a tratar de encajonar al equipo de los Toritos. Viene la patada que es elevada. Colocada con distancia el balón que se mete a la zona de anotación. Así que... Será primera oportunidad a la altura de la yarda 20 para el equipo de los Toritos de Texcoco. Acá vienen ya con su serie ofensiva. Coreback entregando a su cordón por el lado derecho. que bien baja, excelente el trabajo defensivo. Apareciendo este número 52 para realizar la tacleada. No permite absolutamente nada en esta ocasión. Felipe consiguiendo detener Coreback. Viene hacia atrás, flota el pase, demasiado abierto buscando en la zona de flata su corredor. El pase es completamente incompleto, así que vendrá el equipo de los Toritos con Trips por el lado izquierdo. Flex por el lado derecho y viene Coreback jugando con las voces. Suelta el pase que va a ser completo en el hitch. Se está escapando, cuidado con este número 7 que ya tiene dos anotaciones. no En esta ocasión sí fue el número 7. Que llega hasta la yarda 30. Y está moviendo las cadenas una vez más para el equipo de Texcoco. Gemelos por ambos lados. que entregando a su corredor. Sin embargo, no hay nada. Muy bueno el trabajo defensivo. Apareciendo el número 59. Para detener Sebastián Gaeta Lora. que entregando por el lado derecho. Se escapa el número 11. Sigue moviendo las piernas. Sigue hacia adelante. Buen trabajo en esta ocasión de Víctor González Gutiérrez consiguiendo la tacleada parece que hay un tiempo fuera para el equipo de centinelas y ahora un tiempo fuera para el equipo de Texcoco en cualquier momento nos vamos a ir al descanso en medio tiempo queridos amigos, 13 por 6 arriba el equipo de Los Toritos Coreback viene hacia atrás entregando a su corredor, intenta escapar bien baja el cornerback y es finalmente él quien consigue la tacleada muy buen trabajo en esta ocasión de Sebastián Ruiz Becerril. Parece que hay otro tiempo fuera. ¿eh? Y acá viene la patada de despeje. Ya lograron frenar al equipo de Toritos. Uy, la patada que no es muy buena. Y aparte el bote tampoco favorece. Así que... Desde acá podría ser la oportunidad para empatar esto para el equipo de los Centinelas Gemelos por el lado derecho, también por el lado izquierdo, coreback. Acá viene Armando Moreno en los controles. Viene hacia atrás, busca, flota el pase que va a ser demasiado alto. Demasiado elevado buscando a su receptor. Y acá viene entonces el equipo de los Centinelas con gemelos por ambos lados. Hacia atrás. Moreno flota el pase que es incompleto. Una vez más al ataque el equipo de los Centinelas Desde formación en Coreback. la va a hacer personal. Intenta flota el pase que va a ser en esta ocasión. Incompleto. los por el lado derecho, también por el lado izquierdo. Viene la presión, Armando Moreno se la tiene que quitar, busca por el lado derecho. Se le acaba el tiempo, tiene que retroceder aún más. Corta al centro, se sigue escapando, suelta el pase. ¡Uy, qué jugada estuvo a punto de hacer Armando Moreno! Como Houdini escapando de 1, 2, 3, 4, hasta 5 jugadores de Texcoco suelta el pase y finalmente no lo puede detener su receptor primera oportunidad para Texcoco el pase Hitch por el lado izquierdo cuidado con este número 7 qué habilidoso es finalmente tiene que venir el número 23 para realizar la tacleada muy atento Sebastián González Báez vendrá segunda oportunidad y son solamente unas 3 al mucho 3 sí, yardas por avanzar tal vez 2 acá para el equipo de Toritos Acá viene el pase Kitsch, que es completo y suficiente para mover las cadenas. El balón que está a la altura de la yarda, 36, no, 34. Coreback. suelta el pase, que va a ser incompleto. Vaya, estuvieron a punto de interceptar ese balón. Estuvo muy cerca el número 16, Gerardo Gutiérrez López. Sin embargo, uno de sus compañeros se lo quitó de las manos y aparte también voló el pañuelo. Uy, se acerca aún más el equipo de Texcoco. Y van a ir por el intento de gol de campo. Quieren aumentar la ventaja en el marcador. Los locales. Este gol de campo que será aproximadamente de 39 yardas. todo listo para que venga el intento de, punt de gol de campo viene la patada que en esta ocasión va a ser bueno lo está colocando bien aquí el equipo de Toritos esto se coloca a 16 por 6 posiblemente sea todo queridos amigos y nos vamos al descanso en medio tiempo 16 por 6 arriba el equipo de Toritos nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con acciones del tercer cuarto Amigos de Coacalco y alrededores, Bishop Sports les tiene la mejor variedad de artículos deportivos. Fútbol americano, soccer, béisbol, basketball, box, cualquiera que sea tu disciplina, en Bishop Sports encontrarás algo para ti. Está a punto de iniciar ya la NFL y nosotros acompañamos a tu pasión. Jerseys desde el 20% de descuento y gorras desde $150 pesos. Si eres un amante del deporte de las tacleadas, en Bishop Sports encontrarás tacos, guantes, hombreras, cascos y bucales. Así que ya lo sabes, no esperes más y equípate con los mejores. Estamos de regreso, queridos amigos y en acciones en acciones del tercer cuarto 16 por 6 arriba el equipo de Texcoco sorprendiendo a los Centinelas. acá viene la patada de kickoff desde la yarda 10 viene el regreso y acá viene este velocista Christopher intenta y cruza la yarda 30 hasta la 32 aproximadamente desde acá será primera oportunidad para el equipo de Sedena Armando Moreno una vez más en los controles entregando a su corredor, rompe la primera tacleada, sigue avanzando Buen avance de Yael Millán Guzmán. Vendrá una segunda oportunidad y son tres yardas por avanzar para el equipo de los Sentinelas. Dos corredores atrás en formación pro. Madrid nada más era un corredor y le están dando el balón precisamente a Christopher. Christopher Chardona padrón, que está consiguiendo otro buen avance para mover las cadenas. Primera oportunidad para el equipo de los Centinelas ...que están a la altura de la yarda 46 de su propio terreno de juego. Hay cambio de mariscal de campo. Ahora es el número 13 quien está en los controles. Se trata nada más de Víctor Daniel Hernández. Quien está al mando de esta serie ofensiva. Es de shotgun. Víctor entregando a su cordón por el centro. Arranca y sigue moviendo las piernas. Vaya fortaleza. Este número 28, Ricardo Reyes García. Vaya cuerpo de corredores con los que cuenta el equipo de los Centinelas. Vaya tandem. Porque está Cardona. Está también Reyes. Y está Millán. Cualquiera de estos tres puede hacer daño. Nueva primera oportunidad, Víctor, entregando a su corredor. En esta ocasión están deteniendo atrás de la línea de scrimmage a Diego Mateos Bobadilla. Así que vendrá una segunda oportunidad y serán 13 yardas por avanzar para el equipo de Centinelas. Que abren trips por el lado derecho, flex por el lado izquierdo, acá viene Víctor, flota el pase demasiado corto, aunque se le alcanza a quedar el receptor, pero dicen los oficiales que ya había sido pase incompleto, se quedó muy corto el pase de Víctor, Diego Pérez Torres era quien intentaba quedarse con ese balón, viene tercera oportunidad, 13 yardas por avanzar para el equipo de Sentinela, se complica la serie, trips por el lado izquierdo, la optativa silbatazos si es un tiempo fuera para el equipo de Texcoco tercera oportunidad 13 yardas por avanzar coreback, que viene Víctor, flota el pase que va a ser incompleto, Uf, estuvo a punto de ser interceptado, Qué cerca estuvo el número 7 del equipo de Texcoco de quedarse con ese balón cuarta y última oportunidad a despejar el balón, el equipo de los Centinelas. Uy, el centro que no es bueno, acá viene intentando Cardona que tiene que patear como sea y lo hace muy bien a pesar, muy pero muy bien ese balón que inclusive ingresa a la zona de anotación vaya potencia por parte de Cardona a pesar de que estaba muy incómodo para patear suelta la pierna y consigue dejar en un touchback al equipo de los Toritos desde la yarda 20 viene el pase que va a ser completo a la zona de flat, sigue avanzando y finalmente lo detienen a la altura de la yarda número 27. En la 28 dicen los oficiales, segunda oportunidad. Y son dos yardas solamente por avanzar para el equipo de Texcoco. Viene el pase que va a ser interceptado. ¡Qué bien anticipa el linebacker número 52. Estupendo aparece Felipe consiguiendo la intercepción. Y es primera oportunidad para el equipo de Serena. ¡Qué gran oportunidad les está dando Felipe! Y acá viene primera oportunidad, por el lado derecho, número uno. Intenta de nueva cuenta este corredor, Elian Cruz Márquez, Sin embargo, solamente hay un par de yardas, no mucho más en esta jugada. Segunda oportunidad, ocho por avanzar para el equipo de Centinelas Trips por el lado izquierdo, Flex por el lado derecho. Víctor la va a hacer personal, la optativa funciona, se deja ir y consigue otras dos, tal vez tres yardas. Viene tercera oportunidad. 5 ahora por avanzar para el equipo de Sedena. Que abren gemelos por ambos lados. Cardón en movimiento. Va a caer como Trips por el lado derecho. Hacia atrás. Acá viene Víctor. Flote el pase a la zona de anotaciones. Interceptado una mano. Qué intercepción. Devolviendo el favorcito. Y se está escapando el número 89. Qué velocidad. ¿Quién lo alcanza? Finalmente lo sacan del terreno de juego. Pero qué intercepción. Fue... Finalmente Víctor, Víctor Hernández, quien consigue sacarlo del terno de juego, sin embargo el daño está hecho, primera oportunidad para Toritos, viene entregando a su corredor el número 11 que intenta por el lado izquierdo, no se rinde, sigue moviendo las piernas y consigue tres, tal vez cuatro yardas en esta jugada. Hay un pañuelo en el terreno de juego, vamos a ver de qué se trata. Segunda oportunidad y son ocho yardas por avanzar para el equipo de Toritos. Gemelos por el lado izquierdo, Wayne por el lado derecho, Coreback. Viene hacia atrás el número 18, flota el pase a la zona flat. Sigue avanzando el número 11. Buena la tacleada por parte del número 43. Es quien finalmente consigue la tacleada: Sebastián Ruiz Becerril. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Se quedó cerca, pero no fue suficiente que entregando a su corredor el número 11. Ahora sí consigue el primer y 10 y mucho más. Se está escapando. Cuidado que se va. Finalmente se avienta y va a ser touchdown. Anotación para el equipo de Torito. Sin embargo, parece que hay una infracción. Sí, hay un pañuelo en el terreno de juego. Y ya se están regresando los oficiales. Parece que va a ser en contra el equipo de Texcoco. A pesar del gran acarreo, todo indica... ...que la anotación será invalidada... ...vamos a ver qué nos dice aquí el oficial... ...un agarrando... ...holding en contra del equipo de los Toritos... ...olviden este buen avance... ...vendrán 10 yardas hacia atrás... ...desde el punto en que se cometió el castigo... ...y ahora viene una tercera oportunidad... Y, ...y aún más complicado... ...para el equipo de Toritos... ...que viene al aire, el pase Hitch... ...que es completo, cuidado con este 7... ...qué buen corte, se está escapando... ...finalmente viene la tacleada... ...qué habilidad tiene este número 7... Finalmente quien consigue detener fue el número 35 de la defensiva. Se trata de Maximiliano Flores Zamudio. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Faul personal. Están deliberando todavía los oficiales. Viene primera oportunidad para Texcoco. El pase que en esta ocasión va a ser completo. Qué manera de atacar el balón por parte del número 7 que tiene hambre esta tarde. Qué manera de anticiparse y conseguir la recepción. Tenemos nueva primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Ya en zona roja el equipo de Texcoco entregando por el centro del terreno de juego. Apenas regresando a la línea original de scrimmage. Y en la yarda 19, vendrá segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar, cerró bien filas La defensiva de Sentinelas, coreback, viene hacia atrás, flota el pase De nuevo hombre, el pase es interceptado, interceptado y acá viene el regreso de Centinelas. Qué buen trabajo, quién se queda con ese balón, número 23, Sebastián González Baez El safety libre del equipo de los Centinelas le devuelve la esperanza al equipo de Serena Corebac viene detrás entregando a su corredor. En esta ocasión solamente unas 3 yardas aproximadamente. Otra vez con Elian Cruz Márquez. Segunda oportunidad y son unas seis yardas por avanzar. Corebac entregando otra vez por el centro del terreno de juego. O Se va un pequeño hueco que aprovecha. Explota muy bien Ricardo Reyes García. Mueve las cadenas. Nueva primera oportunidad para el equipo de Sentinelas. Que está avanzando bien. Y está en la yarda 30. Es su propio terreno de juego genelos por ambos lados coreback entregando y otra vez acá viene el acarreo, se deja ir en serio este número 26 en esta ocasión quien acarraba el balón Diego, Ariel, Mateos Bobadilla tiene segunda oportunidad, tres yardas por avanzar por el centro, ahora sí no hay nada absolutamente nada, detienen atrás y en esta ocasión a Yael Millán así que vendrá tercera oportunidad para el equipo de los centinelas tercera y cuatro yardas por avanzar <coughs> y Sibuín por el lado izquierdo, entregando a Cardona. Cardona que intenta escapar, encuentra un hueco, lo aprovecha, se está yendo. Y allá va la 40, a la 30, a la 20, a la 10, a la 5. Touchdown. Anotación para el equipo de Centinelas. Qué increíble acarreo, no podría ser de otra forma. Christopher Cardona padrón. parecía que lo taclaban. Explota en el último instante, buen bloqueo por parte de su receptor. El número 85 que le abre el camino, Daniel Cerón. Y después pura velocidad, pura habilidad para este número 12. Christopher Cardona que se escapa hasta la zona de anotación. Viene el intento de conversión. Víctor en los controles en movimiento número 80. El pase rápido adentro que pega y es incompleto a punto de ser interceptado. No se lo pudo quedar Daniel Cerón. Así que la conversión es buena. El marcador se mantiene 16 a 12. Arriba el equipo de Toritos. Pero ya se acerca el equipo de Sedena. Los sentinelas que estarán jugando en Onefa. Los toritos en Texcoco. Y vaya duelo que nos están regalando. Y eso que es pretemporada, queridos amigos. Vaya duelos que nos ha regalado el equipo de sentinelas contra equipos de FADEMAC. La semana pasada contra Comanches. Donde se quedaron cortos, muy cortos. Si no mal recuerdo... ¿Qué fue? 28-26, algo así Y ahora también está muy cerrado este encuentro Ante el equipo de los Toritos de Texcoco Abriendo Gemelos y wing por el lado derecho El equipo de Blanco En movimiento El interno del lado derecho Se coloca ahora por el lado izquierdo Viene el pase que es desviado ¡Uf! ¡Qué buen trabajo! Número 59 A punto de hacer la jugada grande En esta ocasión Sebastián Gaeta Lora Voló un pañuelo aparte que se encuentra el equipo de los Toritos. Repite primera y son ahora 15 yardas por avanzar. 16 a 12, todavía en acciones del tercer episodio queridos amigos, aunque ya está en el ocaso este tercer cuarto. A punto de irnos a acciones del cuarto y último periodo, la recta final de este emocionante encuentro de pretemporada. Imagínense cómo va a estar. La temporada regular, queridos amigos, y así ha estado la pretemporada para estos sentinelas. Torebac viene hacia atrás, entregando por el lado izquierdo. Se deja ir el número 11, bien, lo recibe de frente el número 40, André Pinacho García García. Es quien consigue frenar. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Gemelos por el lado izquierdo en motion, el número 13. El wing por el lado derecho desde shotgun y más bien desde una formación pistol, el equipo de los Toritos, baja con todo el inbacker, aunque sigue jalando las piernas este jugador número 11 que tiene una importante fortaleza, vamos ya, acciones del cuarto y e último periodo el equipo de Toritos sigue con el balón en su poder, aunque ya es tercera y son cinco yardas por avanzar, para el equipo de Texcoco En movimiento interno de derecha a izquierda. Coreback. rola por este sector de la derecha. Flote el pase que va a ser completo. Qué bien baja este receptor haciendo sus trayectorias. El número 24 es quien se queda con ese balón. Adelante de la marca de la primera oportunidad. Una trayectoria ejecutada a la perfección. Adelante de la marca de la primera oportunidad. Otorga cuatro más al equipo de los Toritos. Coreback entregando. Ahora sí no hay nada. Qué viene Aparece un muro guinda y dorado y no le permiten absolutamente nada. Número 90, Octavio Cruz Córdoba consiguiendo el primer contacto. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Gemelos por el lado izquierdo. Por la va a ser personal, intenta, pero ahí está. Muy bien, excelente el trabajo de este número 32. El linebacker dylan Cruz Márquez, hermano de Elian Cruz Márquez. Es quien consigue detener tercera oportunidad. Y son nueve yardas por avanzar. Misma formación, coreback. Ahora es el número tres quien suelta el pase. Que es completo, el Hitch. Pero muy bien, muy bien. Este número 52 Que es no solamente un hombre con buenas manos para interceptar. Sino también un tacleador muy seguro. Me refiero, me refiero a Felipe. Todo listo para que venga la patada de despeje. Estamos en acciones del cuarto y e último periodo. La defensiva ya hizo su chamba. Ya frenaron a los toritos. Y van a entregar el balón. Ahora tocará el turno de la ofensiva. Que tiene una oportunidad. Todavía resta prácticamente todo este cuarto y último periodo para venir. Con una serie ofensiva. La patada que salta. Fildeada a la altura de la yarda 32. Y acá viene Cardona. Cuidado por este hombre. Es al que menos le quieren dar el balón. Pero le cayó del cielo. El oboide a Cardona quien sale del terreno de juego y ya está en medio campo. Exactamente en el ecuador del terreno de juego. Ahí está la ofensiva del equipo de los Centinelas, Abriendo trips por el lado derecho. Flex por el lado izquierdo. Toreback ya tiene el balón entregando a su número uno. Y acá viene Elian. Intenta pero que va no hay nada. Buen trabajo aquí de la defensiva. Aparece el número ocho consiguiendo detener. Ya volaron los pañuelos. Lo intentó Elian Cruz Márquez. Vamos a ver de qué se trata el castigo. No sé si sea una invasión tal vez en contra del equipo de Texcoco. Aún no nos indica nada los oficiales. Vamos a ver. Sí, ahí está la invasión. Se adelantó alguien de la defensiva. De los toritos, así que vienen 5 yardas para atrás, repite primero y son 5 para avanzar entregando a su corredor. Uy, qué bien, qué buen trabajo del número 11. Aunque sigue moviendo las piernas y no se rinde, vaya a por parte de Ricardo Reyes. Viene una segunda oportunidad otra vez por el centro del terreno de juego, sigue moviendo las piernas a llegar por ahí de la yarda número 42, 43, tocó el turno de Diego Mateos Bobadilla tercera oportunidad, son dos yardas por avanzar para el equipo de Centinelas. entregando, no hay nada tres jugadas por el centro y en esta ocasión está deteniendo la defensiva del equipo de Toritos se la van a jugar en cuarta oportunidad entregando a Cardona el hombre de la última anotación consigue este muy buen acarreo y están moviendo las cadenas siempre que se necesitan las yardas difíciles, ahí está Christopher Cardona, padrón primera oportunidad, yarda 40 para el equipo de Sentinelas, cambio de coreback, ya está el número 3 en los controles, Íñigo entregando a su corredor a Elian, quien consigue tal vez un par, un par de yardas, Íñigo Suárez Moya... Es el coreback en estos momentos para el equipo de Centinelas es el encargado de remontar este partido. Gemelos por el lado izquierdo, Wing por el mismo lado, entregando a su corredor. Intenta una vez más el número 28, sigue moviendo las piernas Ricardo Reyes García, pero está frenando bien la defensiva del equipo de Texcoco abriendo Gemelos y wing por el lado derecho, Íñigo en los controles, el engaño no, se sí alcanzó a entregar a Cardona, de acá viene Cardona, busca por fuera, buen bloqueo, sigue avanzando, intenta, intenta saltar un jugador, pero viene la atacada por la parte de atrás del número 89, sin embargo el daño estaba hecho, tenemos nueva primera oportunidad para el equipo de Sentinelas que están marchando bien en esta serie ofensiva, tratando de conseguir puntos unos puntos que les ayudarían a sobrepasar al equipo de los toritos de ser de touchdown y acá viene por el lado derecho, número 80, qué buenos movimientos, se mantiene en pie buen trabajo aquí en esta ocasión por parte de José Leonardo Manríquez Castañeda quien está consiguiendo una buena cantidad de yardas, abriendo ahora trips por el lado izquierdo Flex por el lado derecho, Íñigo en los controles, número 3, ya tiene ese balón va a entregar, uy, soltó el balón pero afortunadamente para su causa él mismo la alcanza a recuperar, aunque se pierde una oportunidad importantísima aquí para el equipo de los centinelas que vienen ya con tercera oportunidad. Gemelos por el lado izquierdo, a la cerrada por el lado derecho. Qué buen corte. El número 28 creo que tenía más espacio para cortar por el centro. Ya tenía bloqueadores enfrente, sin embargo decide ir por fuera y finalmente está deteniendo el equipo de los centinelas. Acá viene Cardona una vez más por el lado izquierdo, se escapa, busca doblar la esquina, consigue la marca de la primera oportunidad Se mantiene con vida el equipo de los Centinelas a la ofensiva y ya tienen primera oportunidad el equipo de Sedena, están en zona roja ya de hecho, dentro de la yarda 20, en la yarda 18, entregando a su número 27, intenta el Millán, consigue un buen acarreo de tal vez tres yardas, vendrá segunda oportunidad para el equipo de los Centinelas que abren trips por el lado derecho. Y ahora flex por el lado izquierdo. Íñigo en los controles. Elian atrás en el backfield. El engaño es con Elian. Acá viene Íñigo. Corta al centro. Íñigo hasta la yarda 10 aproximadamente. Todavía se queda corto de la marca. La primera oportunidad no es suficiente. Tendrá una tercera y un par de yardas por avanzar solamente para el equipo de los centinelas Gemelos y a la cerrada por el lado izquierdo. Entregando al número 28. Que corta al centro. Se ve escapar. Touchdown. Anotación para el equipo de centinelas Ricardo. Reyes García se escapa hasta la zona de anotación y consigue 6 puntos más para el equipo de centinelas 6 puntos que hasta el momento son ventaja para el equipo de Serena. y está la reiteración de la jugada, una avenida que se abre por el centro del terreno de juego, gran trabajo de la línea ofensiva la va a ser personal, ahora no, se alcanzó a entregar a su corredor, pero están frenando, no es buena la conversión Mateos Bobadilla que no se puede meter, así que el marcador se mantiene 18 por 16, la primera vez que el equipo de Centinelas está arriba en el marcador, y en qué momento queridos amigos, toca la respuesta del equipo de los Toritos, desde la yarda 1, arrancando este número 7, busca por dónde, ya le cerraron el camino, aunque se quita un par de contactos bueno, pues finalmente terminó siendo un buen regreso hasta la yarda 25, tuvo que llegar Alexis Carrillo Lule para conseguir la tecleada primera oportunidad para el equipo de los Toritos coreback, busca por el lado izquierdo, uy, desviaron ese balón muy bien, muy bien este número 59. Sebastián Gaeta Lora. Interponiéndose entre el coreback y su receptor. Segunda oportunidad, son 10 yardas por avanzar. Coreback viene hacia atrás. Tiene presión, le van a caer. Le cayeron por el lado ciego. Y otra vez en jugadas consecutivas. Sebastián Gaeta Lora. Qué jugadorazo este número 59 a la defensiva. Ha estado presente en todo el encuentro. Haciendo grandes jugadas y en el momento... Que más apremia. Finalmente consigue su captura. Y viene Corebac hacia atrás. Tiene presión. El pase que va a ser completo. No lo puedo creer. Se quedó completamente solo. ¿Dónde estaba el safety? Se perdió en la cobertura. Y está moviendo las cadenas el equipo de Texcoco. A la altura de la yarda número. 49 aproximadamente. Acá viene Corebac, sale de la bolsa de protección. Este número 18 que se barre para evitar el contacto. Aunque vuela un pañuelo por esa zona. Ya veremos qué es lo que nos indica. El referido de ese encuentro Parece que va a ir en contra de Texcoco. O al menos ya están echando para atrás el balón. Pues sí, y los echaron muy atrás, ¿eh? como 10 yardas. Debió haber sido un holding aproximadamente. Primera oportunidad, y son 20 yardas ahora por avanzar para el equipo de los Toritos de Texcoco. Que están abajo en el marcador por primera vez en el encuentro. El equipo de Sentinelas que. Está remontando una ventaja que tenía el equipo de Toritos de 10 puntos. Viene el pase Hitch por el lado izquierdo. Buenos bloqueos, ¿no? Finalmente se le acaba el tiempo. Muy bien, muy pero muy bien Sebastián Ruiz Becerril consiguiendo la atacada. número 43 del equipo de Centinelas Tiempo fuera para el equipo de Texcoco. Ya se empieza a notar un poco la indecisión por parte del equipo local. No pueden creer que les están sacando este partido. El pase que es incompleto a la zona de flat. El número 8 no se puede quedar con ese balón. Tercera oportunidad y larguísimo yardaje por avanzar. Son como 16, 17 yardas. El equipo de Texcoco está consiguiendo o quiere conseguir la marca de la primera oportunidad. Viene hacia atrás el pase que es completo en la trayectoria de Pablo, pero lo sacan de inmediato del emparrillado. Buen trabajo. Aparece el número 40 de nueva cuenta. André Pinacho García consiguiendo la tacleada. Cuarta y última oportunidad. Se la tiene que jugar el equipo de Toritos de Texcoco. Van por ella. Aquí está el partido. Viene el pase por lado derecho. El doble envío. El pase que va a ser incompleto. ¡Uf! Por poco venía la intercepción. O por poco también venía el error. ¿eh? Porque le pasó entre las manos a este número 29. Fernando Arana Miranda. Que alcanza a desviar ese balón, pero también estuvo cerca el jugador del equipo de Toritos de quedarse con ese balón. Así que el pase es incompleto y en estos momentos los oficiales parece que van a decir es todo. ¿O todavía habrá jugada? Vamos a ver qué indican los oficiales. Parece que sí, todavía habrá jugadas. Pero ya únicamente para el equipo de Centinelas Íñigo que está colocando una rodilla en el terreno de juego Íñigo Suárez Moya el equipo de Centinelas se va a llevar la victoria señoras y señores vaya regreso y lo hizo el número 3 del equipo de los Centinelas comandando esa última cero ofensiva que culmina en la zona de anotación con ese acarreo de Ricardo Reyes García para llevarse la victoria creo que los tres corebacks hicieron un muy buen trabajo tanto Armando Moreno como también el número 13, me refiero a Víctor Hernández y finalmente Íñigo Suárez Moya con esa serie ofensiva. Creo que los controles de la ofensiva del equipo de Sedena, cualquiera que sea la dirección, están en buenas manos. Y así, así nos vamos a despedir, queridos amigos, con esta última imagen. El saludo fraternal entre ambas instituciones, muchísimas gracias por el favor de su atención, marcador final Vision Sports, 18 puntos para Centinelas, 16 puntos para el equipo de Toritos de Texcoco, muchísimas gracias por el favor de su atención, a nombre de Vision Sports se despide de ustedes, Eduardo Hernández, hasta la próxima.